Buenos días a todos. Ya cuando me llaman Luis Ruiz Pavón, tío, me suena raro. Solo me llaman así cuando voy a hacer papeleos y cosas de esas y en el colegio, macho. Llámame señor, Luru, tío, como llama todo se, el mundo. Se, señor Don Luis Ruiz Pavón. No, tampoco. Sí, señor, nada. Soy Luru, Luru. Camiseta corporativa de ya? hoy con la camiseta corporativa. Camiseta corporativa de GitHub y Plain Concept, macho. Es que estoy, estoy en todo, tío. Es que soy… Para estas cosas soy un fenómeno. Bueno, pues eso, ¿qué vamos a hablar? Venga, organización efectiva de código en GitHub. Mi nombre eh, mal me he puesto Luis Ruiz Pavón lo he puesto así formal tenía que haber puesto Luru que es como me llama a todo el mundo os dejo mi Twitter y un par de un par de repositorios el público mío vale el Lurumat y el otro que es Savaril que es un grupo de frikis amigos que no tenemos suficiente con lo que hacemos en el trabajo que bueno pues dedicamos tiempo libre a crear proyectos open source vale y luego os enseñaré un poquito qué, qué es lo que hacemos y os enseñaré también sobre eso pues esa organización efectiva de código que, que intentamos hacer vale decía Luis que, que para trabajar con, con, con código fuente, pues bueno, hay que yo creo que hay que tener dos, dos, dos conceptos claros. El primero, que es un control de versiones, que básicamente, eh, para que nos entendamos, yo le llamo el libro de contabilidad del código, ¿vale? Ese sistema que nos va a ir haciendo un control de administración de nuestro código fuente, tener un backup y al mismo tiempo, pues, tener ese histórico de cambios que ha ido sufriendo el código para poder analizarlo en cualquier momento o para volver, poder volver a una versión. En concreta de nuestro código en, en un punto del tiempo vale eh, si hablamos de, de controles de, de específicos de, de controles de código fuente específico yo creo vamos en, en, en mi opinión que el control más popular es, es es Git, vale, es un control de código fuente abierto creado por Linus Torvald en 2005 y para daros un apunte no he vuelto a mirar pero sobre en 2016 habría como un 70% de los desarrolladores mundiales que estaban eh, trabajando con Git, o sea que sí que se puede decir que que es un estándar de facto en este sentido de uso. Además es el control de código fuente que utiliza GitHub, vale, para nuestros eh, repositorios, con lo cual es importante saber. Aquí por supuesto no vamos a hacer una introducción a Git, sería conveniente pues que si alguien no sabe pues se busque ahí por por Internet información o tutoriales que, que hay muchos vale. Bueno hablando de git y hablando de cuando estamos en github eh, hay que hablar de una serie de reglas yo creo y bueno no que sean de generales son mis reglas y las que yo suelo utilizar por eso que, que al final cada uno tendrá sus propias reglas que serían eh, la primera hay una cosa que es que yo soy bastante limpio eh, en todas mis facetas en casa y en todas partes entonces odio esas ramas que se quedan por ahí stale polucionando los repositorios y que cuando entras un día y vas a ver todas las ramas hay dos millones de ramas que ya no sabes si están activas si no están activas a no ser que tengamos algún tipo de herramienta que nos diga pues mira esta rama está stale o esta rama está mergeada que en github eh, lo vamos a poder ver cuando una rama está emergida o no, pero bueno, lo suyo es que esto sea como la regla del Boy Scout, ¿no? Que intentes dejar las cositas más limpias que te las encuentres, el campo, pues aquí lo mismo. cuando termines de trabajar con tus ramas, por favor, límpialas si no, si no hace falta, ¿vale? Por supuesto, antes de subir estas ramas que vamos a trabajar con, con el control de código fuente, por favor, que la rama compile y que al menos pasen los test que deberíamos tener. vale, Para no dejar nada en el control de código fuente que esté roto y que otro desarrollador que se pueda descargar pues se encuentre con que tiene roto el código, no le compila o no le pasan los test, lo cual sería pues, código anómalo importantísimo vale luego os enseñaré ejemplos ahora cuando vayamos a github de ritmes pero usar un ritme vale un ritme además un ritme bien hecho no hagáis un ritme que tenga un título y una descripción en plan de esto es un repo de tal o esto es un repo de pascual y no hay nada no en los ritme cuando se hacen proyectos y ya me da igual irme a la parte open source que a la parte empresarial, pues decir no, aparte open source que me lo ven, no, la parte empresarial es igual de importante, tenemos que tener un ritmo bueno que nos diga cómo está de salud nuestro código, por ejemplo, sacando badges de diferentes sitios, de, de los propios eh, de las propias eh, integraciones continuas, de versiones que tenemos desplegadas de los paquetes, eh, información de lo que hace ese eh, proyecto incluso de si necesitamos un setup, ¿vale? para poder arrancar el proyecto, pues un getting started cómo empezar, eh, menciones a cosas que se suele utilizar es importantísimo vale porque digamos que es el, el punto de entrada de todo en un repo es ver un poquito de cómo está la estructura del código y ese ritmo en grande que es el que antes cuando entras a un repo que no tiene un ritmo bonito bueno ya no sé te deja ahí un poquito mal sabor de boca vale luego otra cosa importantísima el ficherito gitignore Vale, los ficheritos gitignore. Yo os dejo un, un enlace que está en el propio GitHub. Ellos ya tienen un repositorio eh, con todos los gitignore que puedes utilizar en, en los diferentes lenguajes de programación. Que básicamente lo que hacemos es evitar que ciertos archivos innecesarios se suban al control de código fuente, como binarios de compilación, eh, eh, ficheros de herramientas tipo de Visual Studio, de IntelliJ que son settings propias de, de tu entorno de desarrollo. O no sé, podríamos tener eh, ficheros .em, donde tenemos cosas de variables de entornos propias de nuestro entorno de desarrollo, pues todo este tipo de cosas no lo dará. Cuando hagamos una demo de crear un repo, vais a ver que él ya te ofrece vale, que eso está muy bien en la user interface de GitHub. Eh, si quieres elegir un, un, un git ignore vale para, para empezar a trabajar con ese gitignore ignore y no, no tirar en vacío o si lo queréis, como digo, ir a este enlace y lo podéis descargar. Eh, podemos hacer protección de ramas, es algo importante que deberíamos tener vale, que no todo el mundo pueda subir código, o mezclar código a una rama principal, que la pueda dejar rota o en mal estado vale podemos añadir una serie de reglas ¿eh? que hagan pues que haya que pasar a través de un pull request que haya que tener revisores y todo este tipo de cosas para para proteger rabas. Y una cosa importantísima que siempre digo, ya eh, Juanjo Ignacio nos está hablando mucho del tema de la seguridad, es el tema de, de los secretos, ¿vale? A pesar de que GitHub ya tiene eh, threat detection de cosas que tengamos, pues eh, una cadena de conexión que subimos de un cloud o este tipo de cosas que pueden ser sensibles, información sensible que de, de publicarla, pues nos podíamos encontrar como aquella historia del hombre que perdió los 6.000 dólares en Amazon porque subió las claves y un bot que eso... Es así, hay muchos bots que están escaneando continuamente los repositorios de código fuente open source, sobre todo en busca de este tipo de vulnerabilidades, de claves, de, de conexión strings. Vale, pues es importante tener una política con, con estos secretos. Vale, siempre digo, cuidado con los secretos. Vale. Más cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la organización efectiva de, de nuestros repositorios. Buenos mensajes de commit Esta imagen la vi un día y me encantó. Y básicamente lo que dice que se, mientras en, a medida que un proyecto eh, dura en el tiempo, ¿vale? eh, los mensajes de los cómics cada vez son eh, menos y menos informativos. ¿vale? Eso es algo que el primer día que todo el mundo lo coge con fuerza y empieza creando esos mensajes que dan todo tipo de información. Pero a medida que vamos entrando ya empezamos con el refactor, more code, eh, build, test y este tipo de mensajes que no nos ayudan vale evitemos esos mensajes de cara a los históricos porque no dan información imaginar un libro de contabilidad que empiezan pues eso hacer apuntes y no hay un claro este de en qué se está gastando el dinero vale sino que hay, hay además un gasto ahí totalmente repetido que no sabrías eh, por qué se debe pues el control de código fuente sería lo mismo vale que cuando entremos podamos ver esa historia que nos refleje y nos dé información de qué es lo que se está haciendo qué se ha hecho en, el, en ese cómic concreto vale que se ha modificado que se ha añadido que se ha eh, arreglado y corregido todo este tipo de cosas vale para esto en el último proyecto en el que estuve un compañero mío pues me habló de una herramienta seguramente que hay muchas más vale yo conozco esta que se llama comitizen Vale, que ahora veremos una demo también cuando subamos el al control de código fuente que lo que nos permite es tener como un asistente en el que nos va a guiar para tener más o menos un estándar de commits en nuestros repositorios vale basado en en qué estamos haciendo qué tipo de commit hacemos si una característica estamos arreglando un, un bug estamos documentando estamos haciendo temas de estilos pues formateando cosas que hemos dejado espacios en blancos refactorizaciones performantes o chore que podría ser de o como queráis aquí podéis añadir todo lo que queráis es totalmente customizable es un json con lo cual está bien. Al final, ¿qué me, ¿qué me da esto? Pues me da algo como esto. vale Poder tener en mi repositorio pues, una serie de información que cuando entro, pues primero hay un estándar. Todo el mundo sigue una regla de, de cómics. No hay cómics aquí de cada uno poniendo el mensaje de, de turno, a pesar de que, eso sí, el mensaje... No es algo que te va a obligar a que pongamos ese. Como decíamos a, -A, -A -E -E, vale eso no se no se debería hacer, pero bueno ya nos va ayudando un poco en lo que decíamos. En el tipo en la feature y vamos tenéis hasta este emojis, o sea, con lo cual ya con emojis ya los, los cómics eh, lucen mucho más bonitos y son mucho más cools Vale, ahora veremos también que le podemos añadir cierta información como si queremos cerrar issues o si este eh, commit está relacionado con algún tipo de issue, incluso como hablaba Ignacio, si las issues de GitHub, por ejemplo, no nos llegan suficiente y lo que queremos es tener algo un poco más eh, paneles allá el kanban y este tipo de cosas, pues tener azure dashboards, pues vamos a poder también, pues a lo mejor meter un link a ese azure dashboard para decir, pues bueno, esto está relacionado con esta tarea, ¿vale? Y cierra este bug que tengo en, en, en, en GitHub, por ejemplo, ¿vale? sería Sería otra cosa. Vale, antes de, de entrar en los flujos de trabajo, vamos a a hacer una pruebecita, vale, para que veáis cómo crear un repo que luego vamos a clonar y vamos a subir el código, vale. Cuando vais a GitHub, esta es mi página eh, personal de GitHub, es mi, mi, mi GitHub público, vale, donde tengo mis repositorios y donde trabajo. Como veis, os dije que el readme es importante hasta cuando tú te vendes, vale. Con lo cual, para que veáis que da, que cuando entras, pues tienes aquí una pequeña información a nivel de de repositorio lo mismo yo en Sabaril trabajando con mis compañeros pues tenemos muchos muchos proyectos entre ellos este es uno de los más importantes el checks pues vais a ver que cuando entráis lo primero que hay es lo que os decía vale ahí eh, nos está dando información de que el, el código que hay actualmente ahora mismo en este repositorio está pasando con lo cual es bueno vale porque es un código que está que está sano eh, tenemos un historial de builds donde podemos ir viendo en, en, en un timeline cómo ha evolucionado nuestro proyecto cuanto a builds. algún rojillo hay por aquí, pero veis que el verde y o sea, predomina ¿vale? sobre el rojo, con lo cual demuestra también que, que se está haciendo calidad en el código que se está subiendo, vale, tenemos información, como os he dicho de diferentes batches. esto es algo habitual que casi todas las plataformas hoy en día ya sean de por ejemplo en este caso Docker Hub o Azure o Azure Pipelines o, o Travis o lo que queráis. Os van a dar este tipo de bates que os van a dar información de cosas, por ejemplo, la versión de Docker Hub de la UI de, de Helches que está, eh, los pulls que se han hecho de esa UI, 154.000 pulls, ¿vale? versiones del, del operador que tenemos de, de Kubernetes, podríamos tener también eh, versiones de los paquetes de Nugget, por ejemplo, en otro repositorio que tenemos aquí en Balea, puedes dar información incluso del de continuous integration que tenemos en el propio GitHub Actions que aquí tenéis eh, pues eso, el propio GitHub Actions eh, pasando, diciendo que está pasando documentación, vale, que de, de, de, igual que tenemos hasta eh, con, compilando la documentación del Markdown para ver que toda está correcta y que se está publicando bien, versiones de paquetes eh, estables, vale, que estamos en la 4.2 en este momento. Aquí el usuario pues puede clicar y automáticamente les lleva al nugget de turno donde la información de cómo descargarlo y demás. Incluso paquetes en preview que han salido ahora de net5, pues también le podemos dar información al usuario de que puede probar preview. Por eso os decía que es muy importante vale tener un buen ritmo este yo creo que es un buen ritmo con toda la información recogida todos los checks que sobran ejemplos de uso cómo empezar bueno si veis es algo pues eso vale yo diría que es una parte muy importante de la organización en cuanto a código fuente se refiere para crear proyectos perdón repositorios tenemos la opción bueno nos pide el nombre de un repositorio vamos a ponerle mis primeros pasos por ejemplo eh, podemos poner una descripción opcional vale. Demo de Repo, por ejemplo. Vale, podemos hacer el repositorio eh, público o privado. Vale, dependiendo de, de la naturaleza de, de, del código que vayamos a subir, pues podemos hacerlo público privado. Os dije ya que GitHub pues bueno, nos, nos añade soporte en cuanto a poder decirle. Bueno, añade, ya el añádeme el readme, te va a añadir un readme por defecto, un ficherito readme, el cual por supuesto hay, hay que completar. Eh, os dije también que nos añadía la parte de GIT Vale, lo cual nos va a permitir pues elegir en qué lenguaje estamos trabajando pues, por ejemplo, Podríamos añadir Visual Studio ya no va a añadir un gitignore ignore que trabaja con todas las extensiones normalmente que se trabajan en net ficheros de los IDES de Visual Studio Code o Visual Studio y todo este tipo de cosas que no queremos que se suba incluso a mayores si estamos trabajando en proyectos open source podemos elegir incluso un tipo ya de licencia que nos va a añadir este fichero de licencia basada pues en la licencia que queramos utilizar. Imaginaros que vamos a utilizar por ejemplo una Apache 2 vale incluso ya como veis tenemos. Integración eh, con Azure Pipelines vale, podríamos hacer que este código pues compilase tanto o utilizar las Git adaptions que luego ya os contarán Luis una y Unai más en profundidad sobre ellas o en este caso utilizar eh, Azure Pipelines vale. Una vez que creamos el repositorio. Vamos a la página principal del repo. Como veis, van, vamos a estar con los tres ficheros. Nuestro .gitignore, lo chulo de la interfaz de GitHub. Quien no la conozca vale que yo creo que más o menos todos. Yo creo que la deberíais conocer. Eh, podemos editar eh, ficheros desde aquí vale y podemos incluso cuando terminamos pues hacer commits sin necesidad de tener que estar trabajando con, con un ID de, de que trabaje sobre Quito incluso con la línea de comandos que muchas veces pues viene bien para estos cambios rápidos que tienes que hacer por ejemplo en un Redmi, No quiero estar descargándome el readme al code o este tipo de cosas vale que están está bastante bien como he dicho el ritmo pues, es igual es editable desde aquí podemos cambiar eh, cualquier cosa de, del readme, es eh, markdown tenemos siempre previa, previs, previsualización perdón, de todo lo que vamos haciendo, con lo cual antes de subir eh, podemos ir haciendo pues, cositas de estas. ¿vale? Y nada, ir previsualizando cambios. Podemos añadir mensajes opcionales. Vale, esto es un commit. Vale, este sería el ejemplo eh, de commit malo que, que, que os que decía que hiciésemos, vale, que, que aquí tendríamos que utilizar una herramienta como comitición o algo que vamos a ver ahora. Vale, voy a abandonar este cambio. Vale, luego tenemos opciones. Para dentro de este propio repositorio, pues eh, poder empezar a trabajar con él. Como siempre, GitHub pone mucho énfasis en, en facilitarnos las cosas a los desarrolladores. Tenemos opciones directamente para pues, clonar con HTTPS, eh, a abrir directamente con, con GitHub Des Desktop directamente a la integración o ¿no? poder descargarte un zip de esta solución porque no quieres estar trabajando directamente con el control de código fuente y lo único que quieres a lo mejor es descargarte el zip para abrirlo, ejecutarlo y poco más. Eh, utilizar SSH o la GitHub CLI, que es eh, una, como line interface que anota GitHub para poder trabajar con, con estos eh, repositorios vale vamos a por ejemplo a poder clonar el repo yo me voy a ir aquí a una consola y me lo voy a clonar directamente aquí eh, y clone ¿Vale? y aquí tendríamos ahora una carpeta que sería mis primeros pasos ¿vale? y aquí pues tendremos esta serie de ficheros que vale que hemos hemos descargado Vale para poder empezar a trabajar con ellos me voy a volver a la parte de. Me voy a volver a la parte de. de teoría vale porque vamos a ver ahora los workflows y luego vamos a retomar aquí para enseñaros un poco cómo funciona Commitizen, vale y cómo podemos hacer, por ejemplo, un, un pull request y mostraros las cositas que ofrecen los pull requests y demás. Vale. Vale, cuando hablamos de, de en github eh, o git vale a, a través del de control de código fuente. Tenemos que hablar de lo que se llaman los flujos de trabajo. ¿vale? Los flujos de trabajo es la manera en la que vamos a trabajar con, con nuestro código. vale, Desde el desarrollo hasta que lo ponemos en producción. Y hay diferentes maneras eh, de trabajar. Yo os voy a contar estos tres que a mi parecer eh, son los más conocidos. ¿vale? Vamos a empezar yo creo que de más conocido a, a menos conocido y de más adoptado a menos adoptado. En mi humilde opinión, por, por más o menos por la complejidad que puede llevar el trend-based development entre GitFlow y Flow, podríamos decir que están similares, pero sí que es verdad que GitFlow pues eh, le suena mucho a los desarrolladores, es archi mega conocido en el mundo del desarrollo y bueno, como no está tan atado a un flow de GitHub, pues podría utilizar fuera de otros eh, entornos que fuese GitHub, por eso digo que, que puede ser eh, más conocido, ¿vale? Así que vamos a hablar un poquito de Gitflow. Vale, en Gitflow, eh, vale, una cosa importante también, a partir de ahora cuando creéis ramas de, o sea, repositorios en GitHub. Eh, se ha hecho un renombre de la rama vale ya no se llama rama master ahora se llama rama main si en algún momento digo master perdonarme ya sabéis que esto se ha hecho de cara a eh, microsoft que bueno está bastante concienciado con el tema de la inclusividad y todo este tipo de cosas pues el tema de master sabéis que tenía un, una connotación un poco eh, ligada pues eso al tema de maestro esclavo y todo este tipo de cosas que bueno no están muy bien, muy bien, muy bien vistas y, y se optó por esta, por este renombre a main. Así que si en algún momento digo master, eh, os pido disculpas de antemano. Vale, aquí lo que hacemos para trabajar con un git flow es tener un par de ramas, ¿vale? La rama main, ¿vale? Que básicamente la rama main eh, va a ser como ese histórico de, de releases, ¿vale? El histórico de releases que hemos hecho de, de nuestro código. Y la rama Develop. La rama Develop va a ser la rama donde eh, se está integrando continuamente el trabajo de, de los desarrolladores, que ahora veremos cómo integran ese, ese trabajo. vale. Eh, esas cajitas que veis encima de la rama main, ¿vale? En, en, en azulito, eso lo que son, se conoce como tags. vale Eso es una manera de eh, marcar las versiones eh, que vamos liberando. Y es muy importante luego de cara a que cuando tenemos una versión en producción y tenemos que. Eh, hacer algún tipo de, de hotfix ¿eh? porque se ha detectado algún tipo de bug, ¿vale? saber cuál es la última versión que tenemos o si tenemos diferentes versiones en clientes saber que tienes que ir a esa versión concreta a coger el código de esa versión, poder descargarte el código de esa versión y poder aplicar el, el parche sobre ella. ¿vale? Eso quede claro. Deberíamos utilizar para este tipo de cosas un, un versionado semántico, lo que se conoce como versionado semántico que ahí no se ve, pero tiene una numeración eh, de tres, tres dígitos que suele ser eh, número. punto Número. punto Número que lo que vienen a decir es en mayor, minor y patch. Vale eh, el patch lo incrementamos cada vez que hacemos un fix. Vale solamente cada vez que arreglamos backfixing en el minor podrían ir eh, tanto patches como nuevos cambios que no rompen la funcionalidad que hay actualmente, es decir, Cosas que vamos añadiendo nuevas que no rompen en ningún momento la versión que tiene nuestro cliente. Y las major normalmente las tocamos cuando hacemos un breaking chain, ¿vale? Cuando vamos a hacer una una rearquitectura de nuestro proyecto o vamos a cambiar algún tipo de contrato que teníamos ya expuesto en un tipo de versión, ¿vale? Con eso le decimos al cliente, oye, cuidado, porque si utilizas esta major, probablemente lo que tienes se rompa, ¿vale? Es la manera de alertar al cliente. Es una buena manera de utilizar el semantic versioning a la hora de, de tener el, el tema de, de tags y demás, ¿vale? Lo que os decía eh, cada cada feature que, que se hacen en, en un proyecto de software vale por pues, ejemplo el, el componente de login vale para hacer login en nuestra aplicación. Bueno, pues es conveniente eh, crearse una branch nueva, esas branch nuevas son esas branches que veis verdes que se llaman features y que siempre parten de la rama de desarrollo, o sea siempre parten de desarrollo y se entregan en desarrollo. Esas ramas nunca intervienen directamente y no se mezclan nunca con la rama main vale es importantísimo. Eh, Vale, cuando la feature está completa, lo que hacemos, pues eso, es eh, normalmente me, mezclarla en desarrollo. Si por algún motivo necesitamos, eh, como eh, Git no lo dije al principio, es un control de código fuente distribuido donde tenemos un repositorio central y cada eh, usuario, cada desarrollador tiene su copia en local, ¿vale? estas branches que nos abrimos son locales a nuestra máquina. Es decir, si nuestra máquina se rompe, esas branches las perdemos. Si por algún motivo queremos tener un backup porque no nos da tiempo a terminar la funcionalidad en el día y nos tenemos que marchar a casa, lo suyo sería subirlas al repositorio central a modo de backup volver a descargarlas, terminarlas, integrarlas y borrarlas. Importantísimo borrarlas. O también podemos tener casos en los que una feature se tiene que hacer por dos desarrolladores porque no tenemos ese perfil tan aclamado y tan bonito y tanto que encanta a las empresas ahora que es el full stack developer que hace de todo, absolutamente de todo y se podría hacer esta feature cual Norris, y hay veces que tienes que, bueno, pues... Eh, Trabajar con otro compañero, bueno, la subes al repo central, él se la descarga, puede modificar lo que él tenga de su parte. Imaginaros de front y back, que tenemos dos desarrolladores, y al final se sube y es una manera de, de colaborar. Perfecto. Una vez que tenemos estas features, ¿vale? Y, y bien, porque hemos hecho una cantidad de features eh, un número de features suficientes para poder desplegar una versión o bien porque estamos trabajando con milestones en GitHub y tenemos ya una fecha predefinida de entrega de esta versión, normalmente lo que se abre es una versión de develop, vale desde desde develop, abrimos una versión de release, una ramita como la veis ahí que es la turquesa que es de release, esta es la rama que vamos a ir eh, a poner en los entornos, pues eh, pues no sé, pues imaginaros de eh, QA o QA pre pro dependiendo cómo lo vayamos a hacer, vale, esta rama en el tiempo puede sufrir cambios, ¿Cómo? Pues estamos desplegando un entorno de QA desde esta rama y en QA te están levantando fallos, ¿vale? Pues los vamos a reparar o los vamos a arreglar directamente sobre esta rama. Cuando está lista la release para ser desplegada, eh, aquí hay dos, dos, dos vertientes. Podríamos hacerlo de dos maneras diferentes, esto ya supongo que dependería de cada uno y de su situación. Podríamos desplegar a producción directamente desde esta rama. ¿Vale? Y una vez que está desplegado en producción y está todo desplegado, eh, hacer una mezcla directamente con Master, recordar tagueando esta versión para saber que esa es la última versión que tenemos puesta en, pro en producción, por si tenemos que hacer algún tipo de hotfix, y eh, acordaros de mezclar esta rama también en desarrollo, porque puede haber fixes que se hayan hecho durante el periodo de release que no están en desarrollo. Este flujo que posibilita, pues que la gente de desarrollo pueda seguir trabajando, añadiendo nuevas no features sin que paten en la release que tenemos actualmente. Vale, Y ya por último, una vez que tenemos... Versiones en producción, pues qué puede pasar? Pues lo que pasa con todo el software, que el software falla y que hay eh, fallos. Entonces puede ser que nos abran un, un fallo o un bug en, en, en producción y entonces un desarrollador lo que hace en este flujo que estáis viendo de la pelotita naranja es irse a ese eh, commit que está tagueado con la versión 01. Lo que ha hecho en el tiempo es abrirse una rama, modificarlo, vale? Podríamos eh, desplegar aquí a los entornos también, una vez que está en producción, volver a mezclar esta rama arriba o podríamos tener una política en una GitHub options que tenga un trigger que cuando se taguea la rama master haga un despliegue automático a producción y desde aquí una vez que hacemos el mezclado pues automáticamente eh, desplegaría en producción como siempre importantísimo el tag el tag lo vamos a utilizar entre otras cosas pues por ejemplo para que las GitHub options se lancen automáticamente cuando estamos tagueando una versión y en base a eso marque como en esa versión pues a nuestra librería o a nuestro proyecto vale Pros de este de este flujo, como siempre digo, todo lo que estoy contando es. Eh, mi experiencia y mi opinión habrá gente que no comparta mi, mi, mi opinión por eso hay opiniones para todos los gustos yo creo que el pro es que tiene una gran aceptación que muchísimos desarrolladores lo conocen con lo cual si tienes un, un si introduces nuevos desarrolladores en tu equipo probablemente es un flujo que conozcan con lo cual se sientan seguros eh, es un buen flujo para un equipo poco maduro cuando digo poco maduro es en el sentido de tener gente con poca experiencia juniors vale porque requiere de una ceremonia que son estas brands que hemos visto que cómo hay que trabajar ¿vale? que nos van, nos van guiando. Eh, creo que es bueno utilizarlo y se utiliza a lo mejor en productos eh, establecidos, cuando digo establecidos, que los tienes en el mercado, que ya tienen una reputación, porque lo que decíamos, este, este tipo de flujos hacen, bueno, que aunque haya esa ceremonia de branches y demás, pues que vayamos pasando por una serie de pasos muy establecidos que aseguran de alguna manera que nuestro código está, como digo, se podría lograr con otros flujos, pero bueno, lo como que, como que lo como que lo impone esa, esa ceremonia. Y luego, herramientas que nos ayudan. Hay un montón de herramientas. Ya los propios IDES te traen incluso herramientas para que puedas trabajar con este flujo. Incluso te van preguntando, oye, ¿qué es lo que quieres hacer? Una feature, un bajo, una feature. Pues cuando te crea la feature automáticamente, cuando lo vas a mezclar, él automáticamente te dice dónde la tienes que mezclar, en dónde y todo este tipo de cosas. Con lo cual, está muy bien. Contras que podríamos tener. Muchas ramas, habéis visto que hay muchas ramas: están las ramas de hotfix, las ramas de release, la rama de dev, la rama de master, ¿vale? Más ramas que puedan salir por ahí de más, que, que al final empiezan a salir ramas y tenemos una, una explosión eh, de ramas, ¿vale? Cosas que se queden sin mezclar. Si no utilizamos ese tooling, en el caso que os comentaba, por ejemplo, del Hotfix, hay que tener en cuenta que tienes que mezclar a producción, pero tienes que mezclar a desarrollo. Podría ser que mezclas esa producción y se te olvidas de mezclar a desarrollo. Vale, para eso estas herramientas normalmente automatizan estos pasos, para que cuando haces la mezcla te la haga automáticamente a las dos ramas. Este tipo de cosas que son las que te ayudan, pero que podría pasar. Sí, podría pasar. Problemas también que con toda esta ceremonia de branches, de branches, branches y releases, pues hace que tengamos muchas características que probar en, en producción. Vale. Podría ser otro contra. Y el histórico sucio hablo porque normalmente, pues, este tipo de históricos, pues como tiene muchos merges de las features y tal, pues normalmente se cuida poco y empezamos a hacer merge, merge, merges. y encontramos mucho merge, mucho merge que, que diverge en el tiempo y tenemos pues esa ese, ese, ese camino que parecen las vías del tren, ¿vale? En, en, en, un, en un histórico, si no tenemos cuidado y no vamos haciendo que, aplanando la estructura de, de lo que sería nuestro nuestro histórico de, del repositorio de código de fuente. Entonces, claro, llegó un Hub y dijo. Esto es muy complejo, esto es muy complejo, tiene mucha ceremonia, pero vamos a hacer nosotros un flujo más sencillo para trabajar eh, con lo que tenemos en la plataforma de GitHub y mm, propusieron este GitHub flow, vale, eh, el GitHub flow lo primero que se hace es tenemos una única rama que sería esta rama main, vale y lo que hacemos aquí básicamente es una vez que estamos listos, pues creamos un branch, vale, creamos un branch. Cómo creamos ese branch que habéis visto antes de feature. Podéis llamarle como queráis ese branch ten, tendría que tener un nombre y es como que a partir de este momento pues vamos a empezar a, a tener como como un entorno lo que llaman ellos un, un entorno donde vamos a poder añadir nuevas ideas vale lo llaman como como entorno vamos a ver por qué lo llaman entorno un poquito más adelante. ¿Qué empezamos a hacer aquí una vez que tenemos la branch? Pues empezamos a crear commits, empezamos a modificar este histórico, a añadir filas, a borrar eh, archivos, eh, añadir cosas al branch y, y todo este tipo de cosas. ¿Qué que hagan? Pues que hagan transparente y que den información de, de qué estamos haciendo eh, con este nuevo entorno, con estas nuevas ideas, estas nuevas cosas que estamos eh, creando, ¿vale? Una vez que tenemos eh, todo listo, lo que hacemos es eh, siempre, como digo en estos comis, recordar el mensaje, ahora os haré una demo de cómo poner eh, mensajes. Vale lo que hacemos es eh, pues bueno, eh, abrir lo que se conoce un pull request. Ahora también hacemos un, un, un pull request. Vale esto lo que va a iniciar, básicamente es una discusión eh, de, de, de todos estos cambios eh, que estamos. In, eh, eh, modificando vale entonces lo bueno de, del pull request es que eh, ayuda a la colaboración, la colaboración del equipo, el entender qué se está haciendo, qué se está haciendo aquí y demás. En GitHub está muy bien, muy, muy, muy bien hecha toda la parte de pull request. Puedes mencionar a gente con la arroba puedes eh, asignar a gente a revisores que te revisen este pull request. Mm, si metemos las reglas de la branch, automáticamente podemos asignar eh, revisores y todo este tipo de cosas. Eh, esos pull requests los podemos asociar a, a integración continua para que cada vez que hago un pull request, o modifico cambios en este pull request. Ten, tiene que pasar unas políticas de, de integración continua para asegurar que el código que vamos a desplegar a esta rama main principal está bien o, o que vamos a desplegar a producción como lo vamos a ver ahora. Una vez que está el pull, el pull request abierto, empieza la discusión sobre el código y aquí me gusta siempre hacer un inciso. Y siempre lo digo, ¿vale? Los, los pull requests eh, no son el sálvame naranja y el sálvame limón, ¿vale? Esto no vale para dar aquí tu opinión de qué te gusta y qué no te gusta y cosas de estas. Eh, estilos de código, utilizar herramientas que os permitan identificar un estilo de código para el equipo. Que en el pull request alguien se ha saltado al estilo de código y le dices, oye, eh, dijimos que íbamos a utilizar este estilo y aquí pues te lo has saltado. Vale. Pero no para empezar que si a ti te gusta esto y a ti te gusta lo otro. Pues digo que al final estas discusiones acaban en sálvame naranja, sálvame limón y al final eh, los pull requests se quitan porque al final añaden mucha más complejidad. Esto está para intentar averiguar qué, qué se está haciendo, intentar entender la finalidad del código y, por supuesto, revisar el código en cuanto a fallos o cosas mejorables que haya, pues un, algo que estás viendo, qué tal. Lo bueno de esto es que yo me puedo descargar esa pull request a mi, a mi máquina local, probarla, ejecutarla, que sería lo suyo, ¿vale? Lo suyo de las pull requests es probarlas en local y no revisar el código directamente en el editor de eso. Hay cosas que vamos a poder ver directamente en el editor, pero no sabes en el editor si la cosa compila. Si no tienes, por ejemplo, una integración continua si la tienes ya sabría que no está compilando pero aún así puede ser que el usuario crea que ha finalizado la tarea tú te lo descargas a tu local lo pruebas y tienes tienes un fallo vale con lo cual esa sería un, una formación todas estas discusiones igual funcionan con Bardown y luego veremos que está bastante bastante chulo y luego la parte de deploy vale cuando github propone este flujo vale este flujo es para que esta rama que decíamos que creamos un entorno se despliegue en un entorno es decir para llevar este flujo a, a, a su máxima expresión deberíamos tener una buena integración continua y un delivery continuo de estos environments, es decir, tendríamos que poder permitir crear entornos por pull request. Os comentó Ignacio, por ejemplo, aparte de Azure eh, DevLab para crear entornos de dev de, dinámicos o con plantillas de ARM, eh, haciendo que tener teniendo la infraestructura también como código, poder crear entornos directamente, poder desplegar este código, poder pasar una batería de pruebas sobre él, incluso un test de carga, imaginaros por, por verificar y que todo esto se haga sobre un entorno. Una vez que todo esto pasa en el entorno, lo que hacemos es eh, mezclar ¿vale? a la rama principal y quitar ese entorno efímero que, que pondría. Como digo, esto es otra manera de, de, de, traba, de, de trabajar que podemos utilizar, pero debemos tener conciencia de que toda esa parte de automatización de entornos y creación de entorno dinámico por request debe ser un, un, un, un, un más -tú, ¿vale? con lo cual deberíamos tenerlo eh, sí o sí. Pros, ¿vale? Master es, oh, perdón. Eh, cambiar el appt. Main es la fuente de la verdad, ¿vale? Main es la fuente de la verdad. Ahora sí que en main tenemos eh, toda la información de lo que hay, porque ya no tenemos la divergencia entre Dev y Master como teníamos como con la otra rama. Es muy colaborativo, pues, llama mucho a los a los pull requests protegiendo esa rama principal y empezar en el torno con que creo bastante bueno para code reviews y todo este tipo de cosas. Y lo bueno, es lo que decía, despliegue directo desde ramas como automatización de entornos directamente, ¿vale? Pues popular los entornos dinámicamente y desplegar. Con GitHub eh, lo podríamos hacer. Eh, perfectamente vale y con el delivery bot y más cosas para tener diferentes entornos y crearlos dinámicamente. Eh, cons que podríamos tener, pues hombre, conflictos si no integramos eh, con frecuencia, si esa rama de entorno dura mucho en el tiempo que no debería, podríamos tener algún tema de conflictos con lo que se ha ido integrando en, en la rama main. Vale, ahora sí lo que integramos ya no integramos un, un bunch de, de, de, de, de features, sino que vamos a tener entregando característica característica, con lo cual podemos hacer un delivery muy rápido y muy ágil. Vale, hay que ser cuidadosos con el naming de, de ramas y demás que vayamos a, a utilizar también en, en este y, y lo que decía, vale, automatización obligatoria, o sea, es, es obligatorio que tengamos esa, esa política de creación de entornos y todo automático eh, para poder funcionar. ¿vale? Antes de irnos al último flujo, eh, nos vamos a venir a este repo que, que teníamos. Voy a hacer aquí un pequeño truquito. Como se va a quedar el repo subido, este repo no le, no le borraré y, y os lo dejaré. ¿vale? Vamos a ver aquí que he hecho una cosa por aquí por la otra pantalla. Vale, lo que he añadido básicamente es... E comitizen, ¿vale? he añadido comitizen, es un paquete npm que te instalas y tienes ese ficherito eh, crz config, vale, que es un JSON que tú configuras, vale, con emojis, como os he dicho, ya que, que están ahora tan tan de moda, donde metes los pasos de guía que te va a ir haciendo, eh, pues este, este repo, lo que me voy a hacer a mayores también para que lo veamos, pues me voy a crear ya una issue en mi proyecto, vale, voy a venir aquí a mi repo y voy a crear una issue, esto, como siempre, igual eh, tenemos la opción de, eh, de Markdown, por ejemplo, y su detectada, voy que sea, lo que queramos poner, tenemos el preview del Markdown, tenemos aquí como un editor de Markdown, tenemos una cosa muy chula, que es el poder atachar con drag and drop directamente imágenes, que también sería chulo si tenemos una isu pues, para que puedan reproducir, cosas que tenemos también muy chulas, es el tema de eh, Markdown, el tema del la, de la intelligent code, por si tenemos que poner algún tipo de código public, Class eh, demo podríamos poner vale para que nos saque el código César, o el código javascript Pero, o el código perdona perdona un inciso Luis sí. esto también por dar un poco más de contexto a la gente lo veremos ahora también con, con un AI conmigo. Vale, para que veáis cómo después podemos hacer la gestión de estas issues a nivel de los proyectos y todas las características que, que vienen las issues. Entonces es, es muy importante también este tipo de cosas que está contando Luis para que veamos toda la trazabilidad del código, las pull requests y con todas las automatizaciones y demás temas que veremos después en las issues. Vale, perfecto Luis. Pues, eh, pues eso, ¿no? Eh, creamos la issue. Vale, estáis nos va a asignar aquí un numerito que veis aquí, que es este número de isu, que lo tenéis también en la url, a partir de aquí, pues igual, colaboración, se puede comentar, podemos cerrar la isu cuando esté cerrada ahora lo vamos a ver con, con un pull request, eh, vale, no voy a entrar en cómo se maneja todo esto, porque lo van a contar una y Luis, a mí lo que me interesa es que veáis cómo funciona realmente la herramienta y cómo hacer esos eh, cómics, eh, cómic ricos, vale son mensajes de cómic ricos, vale, lo primero que vamos a hacer, vamos a añadir esto al control de código fuente, vamos a ver que tenemos aquí el git status, Vale, lo que voy a hacer es me voy a abrir una rama, ¿vale? Imaginaros que es una rama nueva. ¿vale? Para poder hacer una pull request de esta rama, features, eh, commitizen, por ejemplo. Vale, estamos ahora en, en la branch de, de commitizen y lo que voy a hacer ahora es lanzar Vale, Voy a hacer un clear para que me aparezca bien arriba y lo veáis todos perfectamente. Vale, ahora saltar a commitizen lo debería si no he hecho algo mal. Parece que se lo está pensando mucho. No sé por qué está tardando tanto. Vale, vale, me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Eh, lo que os dije, ¿eh? bonito, bonito, ¿eh? más bonito que un San Luis ahí sus iconos y sus cosas. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues encima aquí poder moverme. Como veis aquí tenemos bastantes cosas, un work in progress y estabas trabajando, pero bueno, yo voy a decir, bueno, estoy haciendo una, una característica nueva. Vale, ¿Sobre qué estás trabajando? Pues estoy haciendo una característica sobre la API. Me lo voy a inventar, aunque no es Me dice, oye, ¿cuál es el ticket eh, que, que, que, que quieres que linquemos a esta, a esta tarea tal? Dice, bueno, pues es el ticket 1345. Escribe una descripción. Aquí os dije que podéis poner, a no lo hagáis por favor, escribir un mensaje bonito en plan de eh, add eh, controller um, component, por ejemplo, ¿no? Sería un mensaje, add controller component. Oye, ¿hay algún tipo de breaking chain que esté rompiendo o algo que hagas? Pues no, lo estoy haciendo bien. ¿Está cerrando alguna ISU? Sí, estoy cerrando la ISU número uno. Podemos poner separadas por comas si, si esta eh, tal estuviese pues, añadido a esta ISU o no, ¿vale? Vale, eso es lo que me dice que vas a hacer. Pues estás creando un commit de este tipo feature. Vale, que vamos a ver que es una característica sobre la API para este ticket con este texto y me estás cerrando esa issue. ¿Estás seguro que quieres continuar? Sí, ya lo tienes. Bueno, subimos arriba. G push Origin Feature commitizen usuario y contraseña para arriba el código. Perfecto, me voy aquí, me vamos al código. Y ya veréis que Github ha dicho oye que acabas de subir código a esta rama no no, no querrás compararle a hacer un pull request o iniciar un pull request de esta rama hombre pues sí sí que quiero vale entonces nos dice bueno a dónde de qué rama vamos que en este caso el es feature commit dicen a, a main vale nos dice que está eh, que podemos emergearlo ya nos. Pone nuestro mensaje bien puesto, la issue que cerramos. Como siempre os digo, mensajes que podemos añadir y demás. Podemos añadir revisores, podemos eh, etiquetarla, podemos añadir proyectos y milestones, que esto lo van a contar luego. Yo creo mi pull request. Esta pull request, si tuviese check-ins aquí que no tenemos, eh, pues pues no lo no, no lo hemos hecho vale con lo cual ya podría mergear esta veis que ya incluso me detecta que hay una issue con este link y yo ya me puedo mover a esa issue puedo mergear o mezclar este pull request vale este pull request lo podríamos mergear como digo para cambiar el histórico si tenemos muchos commits podríamos hacer por ejemplo un squash y merge y dejar solo un commit para no dejar el histórico sucio hago ah, un squash vale mergeamos este pull request se queda en en merge lo tenemos aquí mergeado, podemos verlo en close, vale podemos ir a las ISUS, la ISU ha desaparecido, la ISU está close, abrimos la ISU y la ISU contiene un histórico de todo lo que se ha hecho desde el commit que metimos hasta el pull request que corrigió, por ejemplo, esta issue, ¿vale? con lo cual a mí la experiencia de verdad eh, me encanta. Y lo que os decía, a mayores, en la parte de, de, de, de branches, en settings, tenéis una opción que es branches en esta parte de branches teníais las rules que podéis decirle básicamente si requerís un pull request eh, reviews before merging cuántos se necesitan eh, al máximo vale eh, pues eh, requerir, no sé, que los cómics que se firmen, requerir un histórico lineal para no permitir esos merges que decíamos que no queremos, sino que queremos un histórico limpito hacia arriba. Eh, si queremos incluir, pues, pues administradores, eh, permitir el allow for push, lo típico de darles administradores el poder de tener que saltarse esta política de pull request por si hay que hacer un, un algo rápido, este tipo de cosas, ¿vale? O sea que está, como veis, eh, bastante, bastante bien. Con esto, pues bueno, vamos teniendo nuestro histórico, lo que decíamos comits que se han hecho y este inicial commit que era el, el primero que creo al crear el S y a partir de aquí pues empezamos a tener este feature API y todo lo que queréis A mí la verdad es que esta manera de trabajar me gusta mucho y además añade ese punto de, de que todo el mundo trabaja de la misma manera y tenemos un repositorio limpio y bonito. Por último os voy a hablar de un, de un flujo de trabajo un poco digamos yo lo llamaría un poco más pro porque este sí que requiere eh, al menos tener un seniority podríamos llamarlo y tener muy bien integrado todo el tema de continuous integration y continuous delivery y sobre todo uh, ya incluso el uso podríamos hablar de feature flag que grabaremos. vale cuando hablamos de Trans-Based development eh, yo por lo que he leído en internet suele haber dos vertientes hay una vertiente para mí que podríamos decir que es un git flow sin dev vale ese sería la primera definición de transbase development para mí que es esto que se ve aquí para mí como veis es un es un un git flow sin vale abrimos esas ramas de, de esas ramas amarillas que son eh, features las vamos mergeando a master y se abre una rama de release vale con lo cual master es la que tiene sí, podríamos decir que es para mí un git flow pero hay gente que dice que no ¿vale? hay gente que eh, se queda con esta parte de aquí a ver si lo tengo aquí el pointer options que sería esto de aquí ¿vale? hay gente que para ellos tran base development es solo esa rama, no hay esa rama de de de feature o esa rama de release, todo sale de master. Todo el mundo integra en master, todo el mundo se descarga master, todo el mundo suba master, sube con frecuencia, sube con calidad de código, se sube con políticas de lo que decimos, de pasar test, de integración continua, todo este tipo de cosas que hagan que, que hagamos ágiles, que no tengamos feature que se demandan mucho en el tiempo, cómics muy frecuentes, eso hacen que no haya problemas en los merges, pero claro, existen alguna serie de, de, de cosas que vamos a ver ahora, ¿vale? Para mí, digamos que estas son las dos vertientes de, de TranBase. o sea, el git flow modificado sin rama o la rama única, lo que es el main branch only solo trabajo en main y main es ahí sí que es la fuente de la verdad total. Eso tiene todo desde las nuevas características a las que están desplegadas absolutamente todo. Pros que tiene este este digamos este este flujo para empezar un MVP solo tengo una rama, no tengo que estar con ese montón de ceremonia ni creando entornos dinámicos ni nada quiero hacer un MVP rápido. Tengo un equipo maduro y nos empezamos a trabajar con esta rama y empezamos a hacer los despliegues de aquí porque es un MVP a lo mejor si el, el proyecto prospera se mantiene estable podríamos cambiar sí o no dependiendo de cómo adoro seamos y cómo hayamos mejorado este proceso de transverse development que nos permite lo que os he dicho iteración muy rápida vamos eh, desplegando todas estas características muy rápido con cómics muy frecuentes hacemos tareas muy, muy muy muy pequeñas y lo que nos hace es que tenemos iteración rápido lo que os decía equipo maduro por qué porque si tenemos gente que no tiene mucha experiencia, nos puede subir y polucionar la rama main con cosas rotas y con un montón de cosas que podrían dejar de hacerlo. Por eso requiere de madurez. Por eso digo que a lo mejor no es un flujo para empezar en un equipo donde tienes a lo mejor gente con, con poca experiencia. Contras. Bueno, proyecto de código abierto y sería complejo dejar que cualquiera pudiese subir el código en una rama porque podría romper el proyecto, con lo cual ojo con este sentido. Ahí podríamos tener pues, esas políticas, esas reglas de branch que estábamos viendo y demás. Eh, si tenemos un equipo poco maduro, yo creo que no es un flujo muy recomendable. ¿Vale? Cuando tenemos un producto establecido, pues lo que decía, sí y no, dependiendo, ¿vale? Dependiendo de, del escenario. Pero sobre todo aquí una cosa importantísima. Cuando trabajamos con la opción main Brand Only, yo creo que sí que es importante tener el concepto de feature flags. Es decir, si estamos liberando características que no están terminadas, ¿vale? De cara al cliente, Vale, no mostrarle cosas que están inacabadas, es decir, si estamos en la página principal y estamos a medias de crear un widget nuevo, ¿vale? Que ese widget no se muestre. ¿Cómo hacemos eso? Pues para eso hay lo que se conocen como feature flags, ¿vale? Cosas que nos van a permitir eh, entregar funcionalidad y poder no mostrarse al usuario, pues... Lo vamos a llamar con, con la gente con lo que, como lo entiende que es poner como un if. If tal la es y tal. Luego las feature flags no son tan sencillos como eso. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero liberar una característica antes de tiempo vale y la quiero abrir el día del... Eh, del Black Friday, vale, por ejemplo, ya está en la rama main, ya la podría estar desplegando, vale, y yo no quiero que eso esté, porque imaginaos que es un banner que te dice, pincha aquí para llevarte un descuento el Black Friday, pues qué hago, pues poner una feature flag que me habilite esa característica tal día, por eso digo, que cuando se trabaja con este estilo de Trans-Based Development, ojo y cuidado, que se requiere de algo, hay gente que dice que para esto, que no hace falta. Bueno, pues, oye, pues me gustaría también saber cómo se hacen ese tipo de cosas y aprender, porque como digo, eh, es eso, ¿vale? Yo sí que es verdad que este Translate Development, cuando estoy en GitHub, en GitHub utilizo mucho el GitHub Flow, cuando estoy a lo mejor en Azure DevOps he utilizado en proyectos este tipo de, de Translate Development, que es ese Git Flow modificado, ¿vale? Sin la rama, de, ¿vale? Y bueno, no tengo nada más. Si queréis ir haciendo algún tipo de pregunta o algo, os la podéis responder en la medida de lo que sé Y bueno, espero que hayan quedado un poco claros estos flujos y cómo deberíamos trabajar un poquito con el control de código fuente. Y sin más, cedo la palabra a Una y Luis.